O sea, ya le me ya más va a Me quedaron tan Yo vine a mí, no no, no. Y ¿Y esa no, no, un con de veces. Le cheque estuvo Y él sabe muy bien que a él se le dijo, de la parte ella, ella dijo, yo te doy de mi parte 20 dólares para que tú vayas y saques la tarjeta. ¿Cierto falso Abraham? ¿Quién es ella? En ningún momento se me dijo que... En ningún momento se me dijo que los chavos eran de un prestamista, eso es lo primero. ¡Sí! ¡No! Acuérdate que... ella. Acuérdate que ella... la hermana... Ella tiene que como quiera... En ningún momento me dijo que los chavos eran de un prestamista, punto. Ella me dijo que los chavos eran del bolsillo de ella. ¡No! Sí. Y estaba Same. Y estaba Same. Ay, mí, el cheque por, que primo por mí porque el cheque es mío. Ah, pues por lo tanto. Es que eso de El perdí? cheque estuvo en mi guardia no, no, seis no, no. meses esperando por No, no, no. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que molesta, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú eres un hombrecito para unas cosas pero no vas a casa allí pero como tú y metes hambre mira porque aparte porque aquí yo no, loco, ¿tú? no no no ah, pero entonces él sí puede ir a casa a veces que le dé la gana eso no es así no no no es ¿tú? ¿tú? no no no El que es mío, tengo que firmar yo. Ah, pues por lo tanto, entonces para qué era el 3% que van a los tribunales. El chico es de enero. Él está de viaje. Y el chico se va a pisar los golpesillos. ¿Por qué no pisaron los golpesillos? Está bien, que son más que mil pesos nada más. Son más que mil pesos nada más. nosotros ya fue que yo estaba en mi casa fue con va pero voy a ir aquí nadie le facilita el che ya para nada y que va a decir la hombre, que no tiene que resolver entonces seis meses ese que yo la se y ahora viene con él el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 que va a ir acá puede pasar chivao leche que creo que a aquí ya está la está yo no sé que, qué, que. pero jaboloso mi sin embargo, a Sammy le coge para la mente. ¿Y qué es lo que hace Sammy? Toma. ¿Por qué? Porque sabe también, entonces, Vaya, o sea, señora, yo no, 3, quiero que cosas. no quiero que Pero, evolucen pues ni boconejos aquí. No quiero que evolucen ni boconejos aquí. si quieren un hijo, pues mire, enséñalo a que sean responsables como es El muerto, María llamó sí, sí, y Andrés es sabe. Y Andrés, Andrés sabe que, es, que es, se le a su el Yo de Que haga lo que quiera. Son seis meses, mi y estaba el dinero, de, ¿El de mi ¿De quién son no, los intereses de María? María, me dio el dinero, mamita, y dónde están los chavos de María ahora mismo el problema es que la que tiene lo que boconear es maría y yo ya no lo oigo hablando esta casa no no tú sabes por qué porque ella quiere esta casa, casa mamita se, por, este por eso no yo no voy a permitir que eso, me no. le pase ni, nada ni mi casa se esta para nada porque esos es el, el es problemas el de ellos allá yo aquí no quiero que lo resolviera cuando fue ano que Abraham me dijo que resolviera yo nada está bien pero mira mira la que bueno, tiene que boconiar es ella, que es la, la, la doña. Y ahí nadie le falsificó la firma porque él sabe que quien lo firmó fue él. Sí, ya, este, no, o sea, ya, el sigue hablando, le voy, mando, mando, a voy a llamar a la policía, a tú verás, deja que esté. Ya hay los pedidos por los intereses. Sí, mamita, ¿tú? ya, ¿tú? vete, ¿tú? que no ¿tú? quiero que volvices aquí. De mi guagua, ¿cuándo tú me ha ido el caso? Porque es boconio de la ciudad, así que es aquí, ¿no? ¿A dónde? Porque es lo que va a salir aquí. Realmente, la guagua de gasolina y peaje. Hablan de los y al tribunal punto, pero De mañana voy al tribunal punto, no me pongas pero. pero que cambiado, el apellido, está, el apellido también el cheque es mío, tengo la copia ahí, estás hablando, copia ahí? no, dejo me no quiero telefonos? Por eso, pues yo no sé ¿Cómo nada. No a ok, pues... Que ¿tú yo no le pedí e no, no si no a Samy. que yo le pedí a Samy? Lo mismo sí, que, no dice, que no se dijo no Si yo se lo veces. Se le dice a él no que sí. dice, y él no quiere salir que cuánto... Ah. No ah. Andrés aquí no le consiguió dinero a nadie para más bucio. Que se vayan un Sí. Te van con sus coros ven al lado de la casa mía a buscar. Y yo voy a estar presente porque era mi casa. Tú, Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Vete, mamita, vete, que yo no quiero aquí revolucen. Después alegan otras cosas. Y que, hey, tía, recuérdate que los meses siguen cogiendo los intereses. Y aquí se, se nos saca la madrilla que no es Si aquí no, no vuelvan más a buscar revolucen no, y ya está. Casa, ah, por eso, si por esta vaya, casa. Te vaya, te va a no, a a no por eso, ok. Esta casa es cristiana. Andrés aquí no es cristiana Aquí cristiana soy yo. no son que No, no, No, no, no. Gracias ¡Qué pechamin, qué qué